Tú vas a salir y vas a estar con Yuelita. Mi hermano, él es Marvin, compañero de Zelda y nuevo amigo. Eus no se casó con Luna, por amor. Polo iría a visitar a León, y sería en ese lugar que León se pone triste al recordar a su mamita Yolanda. Además, que están esperanzados con que Alma Hermosa logre ayudarlos. Luna me da fuerza, al igual que mi hija. Y por supuesto recordar a mi hijita, que necesita que yo esté afuera. Pronto vas a salir y vas a estar coñuelita. ¿Y si tienen que pasar 5 años para eso qué? Deberías pensar que las puertas se van a abrir de par en par para que salgas. Oye, mi mamita me dijo que habló con una abogada. Ojalá hermanito que ella sea la indicada para poder dejarte en libertad. Marvin llegaría a la celda y se encontraría con León y Polo, a lo que Polo presenta a Marvin como a su nuevo amigo. Ya en el avance, León le cuenta el por qué Eus se casó con Luna, ¿Crees que Marvin lo ayude? Coméntame. Caramba, qué bien come, el que no se baña. Mi mamita te mandó comida para ti también. Ese paso de chévere, tu viejita. Sí. ¿Y ese caballero ilustre? Mi hermano, él es Marvin, compañero de Zelda y nuevo amigo. Vamos a probar esto, ¿no? ¿No? Ah, claro. no, igual. Eus no se casó con Luna por amor, que ella tenía que recibir una herencia de 5 millones de dólares.